Crear y duplicar efectos dentro de InDesign es una de las tareas más sencillas que puedes encontrar en todo Adobe. Por cierto, para este tutorial te voy a recomendar un área de trabajo avanzado. Seleccionamos el objeto que vas a poner el efecto, simplemente con un clic, te diriges a la parte derecha en el panel de efectos, vamos a dar un clic, clic en FX y clic en sombra paralela vamos a activar la opción de previsualizar y pero también vamos a colocar un resplandor o una sombra interior y simplemente vamos a dar clic en OK ahora con el objeto seleccionado vas a hacer lo siguiente te vas a dirigir al panel de efectos vas a ubicar donde dice FX y vas a hacer esto clic y arrastras sobre el objeto que vas a colocar el mismo tienes que darte cuenta que la manito con el más se va a aparecer eso significa que se va a colocar sin ningún problema pero también puedes hacer lo mismo con fotografías y también con texto